morir Podría dejar morir Despierta y mira Te alejas dejando la verdad Y no sé si entienda que somos de carne tan fácil de poder tentar. Muéstrame qué legado nos deja alguno más en que niegan tu esencia. Sabes bien que es difícil creer que la vida no es más que un montón de sus redes, sino lo que han puesto en ti sexo Y frustración despertando por la luz. Podría tú yo morir, podrías dejar morir, podría mi yo morir, podría dejar morir, podría tú yo morir, podrías dejar.